Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta. Eh, qué gusto que nos sigan acompañando en esta gran celebración del primer aniversario de la REMEC. Así es, qué gusto tenerlos con nosotros. Pues justamente vamos a continuar con el programa y es turno de nuestra mesa de análisis eh, que tiene por título el estudio de los equinodermos en México. Damos la cordial bienvenida a la moderadora de esta sección, la maestra en ciencias Ana Claudia Népote. Y a las, a las participantes de, también de, de esta sección, a la doctora Dinero Guerrero Pérez Rull, también a la doctora Rebeca Granja Fernández y a la doctora Rebe, eh, perdón eh, Rosa Sotelo Casas. Así es, pues la doctora, la maestra en ciencias Ana Claudia será nuestra moderadora de esta mesa de análisis. Ella es candidata a doctora en ciencias de, de la sostenibilidad en la UNAM. Ella es experta universitaria en divulgación y cultura científica por la Universidad de Oviedo y la Organización de Estados Iberoamericanos. Actualmente coordina el programa de divulgación y cultura científica Café Científico de la UNAM, Centro Cultural en Morelia y es miembro de la REMEC. Pues bienvenidas, mucho gusto y adelante Ana Claudia, te dejamos los micrófonos. Muchas gracias Mariana, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, de donde quiera que nos estén viendo. Me da mucho gusto estar aquí acompañando este gran aniversario, el primer aniversario de la red mexicana de equinodermos. Y bueno, estamos haciendo unos ajustes porque ustedes saben que en biología es muy importante la adaptación. Y aquí estamos acompañadas por unas excelentes investigadoras especialistas en equinodermos. Y en esta sesión de una hora sobre los equinodermos en México, queremos hacer como una exploración o recorrido sobre tres momentos clave en los estudios de equinodermos. El pasado, el presente y el futuro. Entonces Queremos hablar o recordar de dónde venimos, cómo iniciaron los estudios de los equinodermos en México, que creo que la mayoría de nosotras eh, tenemos más o menos la misma historia o el mismo cuento. Eh, pero lo interesante también es aportar nuevas eh, perspectivas. Luego otro momento será en comprender el presente, el presente en, en qué estamos o dónde estamos parados con respecto a los estudios de los equinodermos y el futuro, pues hacia dónde dirigirnos, cómo hacer para que esta red crezca, para que aumenten las colaboraciones, para que más estudiantes se interesen por cuestiones relacionadas al estudio de los equinodermos en México y por qué no en el resto de América Latina. Así que preferiría en este caso que cada una de quienes están ahorita se presente y luego iniciamos la conversación. Así que pues yo creo que quien quiera, no sé si Becky, Dinora o Rosa quieran empezar a presentarse brevemente. Sí, hola, qué tal, buen día. Yo soy Becky Granja. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este segundo bloque de nuestro primer aniversario REMEC. Como comentan a Claudia, este, mil disculpas porque, como dice, la adaptación es bastante importante y teníamos por ahí este, otros eh, invitados. Pero bueno, estamos esperando a ver si uno de ellos eh, se conecta en un ratito más. Pero bueno, todas maneras, muchas gracias a todos por acompañarnos. Entonces, bueno, yo soy eh, Rebeca Granja o Becky Granja. Eh, soy mexicana, soy eh, especialista en, eh, en taxonomía y en eh, ecología, sobre todo de ofiroideos, pero hemos estado incursionando también en otras eh, cuestiones sobre, eh, de otros eh, de los grupos de equinodermos de las demás clases. Actualmente soy investigadora postdoctorante de la Universidad de Guadalajara y pues nada, para no quitar mucho tiempo, este, le doy la palabra a la doctora dinora Herrera. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Buenos días a todos y felicidades a la REMEC porque ya le salió su primer diente o su primer espícula. Eh, yo soy la Dinora Herrero, trabajo en el CISIMAR del IPN, que es el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas en La Paz, Baja California, Sur México. Y he trabajado equinodermos ya por más de 30 años, ya tengo unas canas al aire. y me gusta, he incursionado en muchos aspectos de taxonomía, ecología, eh, reproducción y ahorita estoy muy enfocada en la cuestión de monitoreo y conservación, particularmente en todos los equinodermos pertenecientes a las áreas naturales protegidas. Y bueno, adelante Rosita para que se presente también y un gusto. Muchas gracias, Dinora. Pues un gusto estar compartiendo el panel con estas expertas. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Rosa Carmen Sotelo. Eh, soy investigadora. Eh, eh, mi especialidad es la ecología de quinodermos, sobre todo de quinodermos asociados a residuos coralinos. Eh, también actualmente incursiono en proyectos de divulgación eh, tratando de llevar la ciencia este, pues a más gente y llevarla de una manera sencilla, esto a través de la Remec, a través también de colaboraciones eh, como las que ya se mencionaron en la plática de hace rato con el Laboratorio Marino Virtual eh, y pues con otros colegas. Y pues me da mucho gusto estar con ustedes hablando sobre presente, este, pasado y futuro de los equinodermos hoy. Muchísimas gracias a las tres y bueno, yo soy la moderadora de esta, de esta mesa, pero también para quienes no me conozcan, eh, en mi pasado yo comencé la licenciatura en biología estudiando equinodermos, básicamente en los pepinos de mar, los holoturios de las Islas Marietas, allá en Bahía de Banderas, en la bahía más hermosa del mundo, según dicen, y cuando yo llegué a ese laboratorio, al Laboratorio Nacional de Equinodermos, en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, pues Dinora ya estaba ahí junto con otros cuantos más colegas. Entonces me gustaría mucho, Dinora, eh, que para empezar, pues recordaras tú cómo fue tu llegada al estudio de los equinodermos, eh, qué había, qué existía o qué no había, y que ahora quizás las nuevas generaciones tienen este, eh, de, de, a su disposición. ¿no? Platícanos un poquito de ese pasado. Sí, bueno, siempre cuando uno va creciendo el pasado se va creciendo mucho, se repite y bueno, yo quiero decirles que estoy muy afortunada, eh, más que todos los equinodermólogos que estamos ahorita porque tuve la oportunidad de conocer a la doctora Caso, quien me empezó a enseñar las cuestiones de, de los pepinos de mar. Yo ya traía el gusto por los pepinos de mar, por las galletas de mar, por los animales en general y el mar me apasionaba. Eh, llegar a los equinodermos no era nada difícil, eh, lo único que había en el pasado era muchas ganas, no había nada, o sea, el mar estaba limpio, las playas no tenían gente, eh, no teníamos eh, comunicación, no teníamos dinero, eh, no había información. El mar era muy poco conocido y lo que se sabía era cuestiones de lo que veía uno en las películas o leía en los libros que estaba muy alejado de la realidad, ¿no? O sea, todo eran monstruos marinos, era cosa desconocida. Los equinodermos, fuera de las estrellas de mar, poco los conocían en México. Yo tuve la fortuna de haber aprendido de los pepinos de mar gracias a mi papá, que me prestó un libro de... Emilio Salgari sobre Sandocan, que hablaba de los cazadores del trepan Y a mí me apasionó, no nada más la zona, sino la historia del, del Bech de Mer. ¿Qué que era eso? Y bueno, pues no teníamos nada, pero teníamos muchísimas ganas. Y lo hicimos sin dinero, con microscopios viejitos, como pudimos. Entonces, y lo más relevante que creo que sí puede hacer la diferencia con la juventud y las, el presente es la tecnología. Nosotros buceábamos con arnés, no teníamos chalecos de buceo, no existían, pues era un riesgo bucear, los tanques eran de metal, eran muy pesados, entonces eh, no había donde llenar tanques, no había pescadores. Yo como mujer me enfrenté a que no me quisieran subir a la panga porque era mujer, pero siempre ahí le agradezco a Don Toño, ahí en el faro de bucerías que él me adoptó y me prestó su embarcación para yo poder seguir adelante. Gracias a, no es el trabajo de una persona, eso es en el pasado. No había nada, no había nada, pero ya hay. Sí, y bueno, esto que estás diciendo, me lo a al 11 de febrero y al próximo 8 de marzo, ¿no? Como las mujeres en la ciencia y creo que en el área de equinodermos, pues las mujeres siempre han estado presentes, ¿no? Aunque no hubiera nada, este, ahí, ahí estaban. Y bueno, toda la poca o eh, mucha infraestructura que había en este laboratorio de equinodermos, que pues ahora ya es una colección nacional de las más importantes que hay en América Latina. Todo se hizo como, pues, como dice Inora, con trabajo de hormiguita, ¿no? Y, y a veces sola, en solitario, pero pues poco a poco fue todo el trabajo se fue apoyando de estudiantes, de voluntarios, de interesados, interesadas. Eh, en algún momento que pasamos por unos cuantos años o unos muchos años por ese laboratorio, también valdría la pena eh, reconocer que no toda la gente que está o estuvo en ese laboratorio han sido gente de Ciudad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. En tu caso, Dinora, pues tú te formaste como bióloga en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y me parece que tu trabajo también como investigadora siempre ha sido desde fuera, desde fuera de la Ciudad de México, pensando en esta lógica política centralizada de la ciencia en México, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas platicar un poquitito también sobre ese aspecto. Sí, ese sí ha sido un problema y lo fue, lo siempre lo ha sido, pero es entendible. La Ciudad de México está muy avanzada en comparación con otras áreas de la provincia y ahí estaba la pionera de la investigación de quinodermos en México, en la universidad, que hizo un trabajo. Eh, Fabuloso, o sea, nosotros no estaríamos aquí si no hubiera sido por la doctora Caso, ¿no? Y quiero aprovechar para una propaganda para el doctor Laguarda y para el doctor Solís, que son los que mantuvieron el laboratorio una vez que falleció la doctora Caso eh, a principios de los años, ahora sí del siglo pasado, y la doctora, por fortuna, se movía muchísimo y ella sí tenía acceso, tenía proyectos y logró juntar una cantidad de ejemplares que son las que forman la colección ahora. Pero también de alguna manera eh, permitió que la gente pudiera tener acceso a esa información y ella también estaba limitada por muchos factores pero es importante saber que estaba todo ahí. En las universidades del resto del país los solamente se trabajaban, eran muy pocas las carreras de biología, prácticamente creo que la UNAM y alguna que otra, Oceanografía en Ensenada, y no le daban importancia a más que a los recursos comerciales, para sobre todo para consumo. Entonces los equinodermos, ni funifa. Y eso es una ventaja, fue una ventaja en mi caso porque el pepino de mar con el que también yo comencé era un recurso comercial y pues ahí yo quedé, entre como anillo al dedo, nadie le interesaba más que a mí, entonces me permitió a mí acceder a eso. Y la centralizada, bueno, es la que tiene y ahí está, hay que mantenerlo, pero ellos abren sus puertas y eso es lo importante. Exacto, cómo se favoreció este trabajo colaborativo y tratar de expandir, ampliar nuevas costas, nuevos, bueno, las costas siempre están ahí, ¿no? Pero nuevos alcances a explorar nuevos sitios antes no explorados, crear asociaciones con otras universidades, apoyar los estudiantes que recién se iban egresando de algunas otras carreras. En tu caso, bueno, Becky, Rosy, no sé si quieran hablar un poquito del pasado que ustedes vivieron, cómo fue su origen como estudiosas de los equinodermos. De aquí te doy la palabra y luego. Sí, muchas gracias, Ana Claudia. Sí, pues yo, a diferencia de Dinora, yo no tuve el placer de conocer a la doctora Caso. De hecho, creo que la doctora Dinora es de las pocas personas que ha tenido el privilegio de, de conocerla. Entonces, bueno, ella nos podría contar este, algunas historias, anécdotas eh, con, la, con la doctora eh, Caso. Pero bueno, yo a diferencia de ella no tuve eh, contacto con, con la doctora. De hecho, Dinora es mi es mi, mi, mi mamá académica, eh, por así decirlo. Eh, junto con ella también el doctor Francisco Benítez Villalobos de la Universidad del Mar. Yo comencé haciendo mi eh, licenciatura con cuestiones de taxonomía de Ophiuroideos de Oaxaca y con eso, pues, nos empezamos a dar cuenta con ese trabajo nos dimos cuenta que bueno que en realidad hacía falta muchísimo por hacer en cuestiones de taxonomía eh, de ofiuros, ¿no? Ahora ya me doy cuenta que hace falta hacer muchísimo trabajo, no solo en taxonomía de ofiuros, sino de todos los grupos en general, y se ha estado haciendo un gran esfuerzo, sobre todo con el equipo del doctor Francisco Solís, eh, quienes han impulsado, no nada más a nivel de México, sino a nivel Latinoamérica, eh, el conocimiento de la taxonomía. Entonces, bueno... Con estos trabajos eh, que estuvimos haciendo eh, propiamente en taxonomía, eh, nos empezamos a dar cuenta, eh, Dinora y yo, que eh, hacía falta eh, impulsar además cuestiones de inventarios de especies. Por ahí este, empezamos a, nos gustaron mucho los ofiuros y entonces decidimos generar por ahí un proyecto con Avio sobre justamente hacer un inventario de todos los ofiuroideos, no nada más para Oaxaca, sino ahora ya todo eh, para todo el Pacífico Mexicano. Con ese proyecto nos dimos cuenta que si bien sí se habían hecho muchos trabajos, porque recordemos que el trabajo de los equinodermos no empieza en sí con la doctora Caso, tiene una historia atrás. Eh, tiene eh, historia desde más o menos empezó en los eh, finales de 1800, cuando estas expediciones científicas extranjeras venían en sus grandes barcos, y eh, venían, hacían estas expediciones desde, no sé, desde Estados Unidos hasta Galápagos, iban, regresaban, entonces en estos barcos llevaban estos eh, naturalistas, que, que, que ahora los conocemos como naturalistas, iban ilustradores, que iban haciendo ellos, recolectando eh, muestras, no nada más de quinodermos de moluscos, de todo lo marino, además de muchas cuestiones terrestres, plantas, animales terrestres, entonces, bueno, eh, gracias a estas expediciones se recolectaron muchísimas eh, muestras, las cuales bueno, fueron repartidas a diferentes colecciones, eh, sobre todo que están ahorita en Estados Unidos, en Europa. Y gracias a esos primeros esfuerzos que se dieron durante estos años de 1800, principios de 1900, es que conocemos mucho de lo que ahora conocemos en cuestión de taxonomía y de inventarios. Pero bueno, entonces así empezó un poquito, después viene esta generación de la doctora Caso y posteriormente pues todos los trabajos que se han estado eh, derivando en esta cuestión. Entonces bueno, con la doctora ignoren comenzamos a hacer estos eh, proyectos de inventarios que también otros colegas los han estado haciendo justamente porque es muy importante saber qué es lo que tenemos en el país, eh, qué especies hay, en dónde están, a qué profundidades se distribuyen. Entonces, bueno, por eso nos, nos interesó y pues ahí seguimos eh, haciendo, pues tratando de, de poner eh, pequeños peldaños para tratar de entender qué es lo que está sucediendo este, pues, en nuestro país, México. Gracias, Becky. Eh, Rosy, por favor. Tu pasado. <risa> Sí, pues ahora sí que mi pasado es relativamente cortito respecto a otras investigadoras como Dinara, que ya tienen muchísima experiencia. Obviamente la doctora Casu, que desafortunadamente pues ya no está con nosotros, pero que pues fue la pionera en México en esto de, de los equinodermos. Pero sí, eh, digamos, de, mi, de mis inicios en el estudio de los equinodermos a la fecha, eh, que han sido alrededor de unos 10, 12 años, Creo que ha habido muchos cambios significativos en el estudio de los equinodermos en México. A mí me gustaría retomar lo que decía Dinora eh, y lo que mencionabas tú, Claudia, sobre eh, esta centralización del conocimiento y cómo se ha ido descentralizando. Creo que eso es este, un tema bastante interesante porque, pues sí, en un principio este, lo único que existía era la colección nacional, pero hemos visto cómo se han ido este, acumulando conocimientos y se han ido forjando especialistas en distintas ramas de conocimiento sobre quinodermos en distintas universidades del país, de tal manera que ahora ya también hay tanto, eh, a lo mejor una pequeña colección o otras colecciones un poquito más grandes, no tanto como la... Eh, colección Nacional de Quinodermos, pero también importantes en otras universidades. Me gustaría mencionar, por ejemplo, pues que está el CISES, las universidades de Baja California, como la UAPS. Este, hay centros este, regionales de la UNAM, como CISAL, como Mazatlán. Este, tenemos también eh, de más reciente, bueno, tenemos también a la UMAR, obviamente, que hace muchísimo trabajo en Oaxaca tanto con la parte de taxonomía como con la parte de ecología, como bien lo menciona Becky. Eh, más recientemente, también la Universidad Michoacana ha incursionado mucho en esto. Otra pequeña colección que hay este, de varios ejemplares de quinodermos está en el Tecnológico Nacional, en el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas. Eh, la persona que, que tiene esta colección a su cargo es en realidad poliquetóloga, es la doctora Patti, pero en realidad este, también tiene una colección bastante importante de equinodermos. Entonces, creo que afortunadamente a lo largo de estos años hemos visto un crecimiento exponencial en el número tanto de especialistas que se dedican a los equinodermos como también este, de centros de investigación que han adoptado a nivel regional el estudio de este campo de conocimiento y eso se me hace, la verdad, muy valioso y se me hace una manera muy, este, muy agradable de descentralizar la ciencia, ¿no? Y también el hecho de que se ha dado de manera natural, que se ha visto el interés de las personas por ir aportando su granito de arena al conocimiento de los equinodermos a lo largo de estos años. Muchas gracias. Y bueno, también recordar que estamos hablando de los equinodermos vivos, ¿no? ahorita, pero también hay otra historia que contar o que podríamos contar sobre las colecciones de equinodermos fósiles o de en dónde están algunos equinodermos, rastros o huellas de equinodermos en otras instituciones. ¿no? Pero bueno, me gustaría darle la bienvenida al doctor Nuno Simoes que se acaba de conectar. Él es profesor investigador en la unidad, unidad multidisciplinaria de docencia e investigación eh, de la Facultad de Ciencias de la UNAM allá en CISAL. Bienvenido Nuno. Eh, bueno, eso es lo único que digo yo de ti, si gustas presentarte y decir quién eres, estamos platicando o estamos cerrando más bien la plática sobre el pasado, ¿no? cómo fue que iniciamos y cuál es la per nuestra perspectiva del pasado del estudio de los equinodermos en México para ahora empezar a hablar de las tendencias actuales y del presente. Muchas gracias, pues una disculpa por, por llegar tarde, me, me confundí con el horario, uh, les pido una disculpa. Uh, pues soy Nuno Simões, uh, soy portugués, por eso hablo medio raro el español. Uh, y pues tuve la fortuna de uh, estar en el lugar cierto a la hora cierta cuando la UNAM en Yucatán estaba creciendo. Vengo de un background más de acuacultura en eso hice mi doctorado, pero realmente lo que me jaló a la biología marina era la ecología y la diversidad de formas y, y de especies, ¿no? Y así que, pues, tuve una posición más estable en la UNAM, pues, empecé a cambiar la dirección de mis investigaciones y empecé a, a levantar piedras y a buscar bichos. Y yo he trabajado con crustáceos y los crustáceos me empezaron a llevar a... Uh, pues a todas las otras especies a donde los crustáceos habitan, ¿no? a esponjas, corales, asidias, y poco a poco pues se fue juntando a, al grupo de trabajo gente que trabajaba con invertebrados. Me di cuenta que había de alguna manera una, una voluntad, una curiosidad por parte de, de la gente que estaba saliendo de las licenciaturas en trabajar con invertebrados. y pues nada, es lo que yo digo, la mayor parte de las personas quieren trabajar con uh, especies grandes, no uh, no sé, las ballenas, las tortugas, los tiburones, los delfines, pero pues trabajar con otros animales no es tan uh, llamativo y es más difícil. Entonces no todos trabajamos con invertebrados marinos, los que trabajan con invertebrados marinos no se van todos por la parte más taxonómica de colecciones científicas y en el laboratorio, empezaron a llegar estudiantes que no querían trabajar con crustáceos. ¿sí? Bueno, ok, está bien, pues si no son crustáceos, trabajarán con otras cosas. La persona que trajo los equinodermos al laboratorio fue Quetzali Hernández, que algunos de ustedes que trabajan con, con equinodermos pues han, de, han de conocer. Y, y pues Quetzali, con la energía que la, que la define, pues empezó a trabajar con... Um, o Fioridius, ¿no? Yo no conocía nada, o sea, yo levantaba las piedras buscando mis camarones, mis cangrejos, pero veía que había un montón de otra fauna y dije, bueno, ok, vamos a ver qué es lo que se sabe para esta región, Arrecife Alacranes, aquí, uh, uh, se puede, no se puede ver de mi ventana, pero pues está aquí a la izquierda. Y empecé a ver que sí se sabía un montón de Arrecife Alacranes en términos de listados de especies, uh, pero se sabía mucho de. Plantas, aves, peces, corales, y así también se sabía un montón de crustáceos, pero aquellos taxas que eran fáciles de agarrar, con un snorkel y con un par de levantadas de piedras y todo, pues se encontraban. Cualquier otro crustáceo más, uh, no sé, que viviera en una madriguera, que estuviera asociado a una esponja, o que estuviera más profundo, o que solo saliera en la noche, era más difícil de conseguir. Entonces empezamos a enfocarnos en, en ir por esas especies, vamos a llamarlas en, este, en esta reunión, crípticas. No especies crípticas en el sentido taxonómico, sino crípticas en el sentido de hábitos, de hábitos crípticos que están, se esconden, son chiquitas, viven con otros. Son... Y ahí me di cuenta que aunque había un listado de quinodermos, o sea, que Zali llegó, la primera expedición fue en 2008, Éramos solo uh, yo y Quetzalli, y, y rápidamente en dos días yo ya sabía que íbamos, teníamos cosas nuevas, no nuevas para la ciencia, no era el nuevo Fioridio, pero había nuevos registros y que había un montón de nuevos registros, que había mucho más diversidad de especies de aquella que estaba documentada. Y fue abrir una caja de Pandora. Empezamos con equinodermos aquí, después asirias allá, uh, policlados acollá, o sea, hay ciertos grupos que han estado bien estudiados en esta región porque ha habido colegas en instituciones uh, que tienen alguna capacidad para mantener y soportar este estilo de estudios y también pagar salarios para que la gente trabaje. Pero si empezamos a ver, o sea, sí, los poliquetos están bien trabajados en el Golfo de México porque hay dos o tres colegas pues, que llevan 30 años trabajando con eso, ¿no? Uh, ok, los crustáceos están bien trabajados para Veracruz, porque hay uno, ustedes se empiezan a dar cuenta que depende mucho de las personas. Y entonces ahí dimos un cambio, y con esto cambio, termino mi intervención, que es, tenemos que traer a más gente a, a, a entender los, los invertebrados marinos. Son a donde está la mayor parte de la diversidad. Si no nos vamos a bacterias y virus, es en los invertebrados a donde está la verdadera diversidad. Yo creo que hay algunas muy buenas hipótesis que también es a donde están los servicios ecosistémicos, que toda esta diversidad de especies, cada uno solito haciendo una cosita muy chiquitita, aporta a la funcionalidad de estos ecosistemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y empecé a pensar en tenemos que atraer más gente a trabajar con invertebrados marinos. Tenemos que hacer que trabajar con invertebrados marinos sea más sexy, más atractivo, que sea más aventuroso. Y entonces pensé en mover la mayor parte de los estudios para la parte más gráfica, visual. Los especialistas, los taxónomos, se saben, o sea, es como los jugadores de ajedrez, ¿no? Cierran los ojos y son capaces de jugar un ajedrez hasta el final. Un buen taxónomo cierra los ojos y está viendo las especies y sabe a dónde está la espinita, sabe a dónde está el carácter diferenciador. Pero alguien que acaba de salir de la facultad, que tiene muchas ganas de aprender, no es capaz de uh, entrar. O sea, siempre nos van a, gastar a ganar las tortugas, los delfines, los tiburones y la macrofauna. Entonces, ¿cómo atraerlos con la parte visual? Tomando fotos, enseñando lo bonito que pueden ser. Y en el 2008 con Quetzali, nos peleábamos uno y el otro porque solo teníamos cuatro o cinco baterías para los flashes y la cámara fotográfica. Y literalmente pasábamos horas en el agua colectando bichos y después horas hasta la una o dos de la mañana tomando fotos y durmiendo porque tenías que poner la batería y el otro día ibas a salir. Y de eso se salieron un montón de productos interesantes. Siguiente paso y para hablar de, de, de quinodermos, ¿a dónde colocamos toda esta información? Mi inicial, uh, mi idea inicial es, pues no hay ninguna bronca, la mandamos a la colección de los colegas de la, de, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, uh, Francisco y el doctor Laguarda, pues ahí ellos tienen una tremenda colección. Y un día Francisco me dijo, oye, pues ya no tenemos espacio en la colección, okay, ya no mandes sí. más, por favor, ¿no? Y no, entonces ahí empezó la colección de Cisal. Yo jamás quise tener una colección de equinodermos aquí. Y nada, fue Francisco el que me dijo, pues aquí ya no recibimos nada más, a no ser que sean especies nuevas, que claro. sean, las cosas, cool, ¿no? Así el volumen de bichos, pues se queda contigo ahí en Cisal. Y nada, empezó con una cajita y ahorita son dos o tres uh, uh, aqueles ¿no? de, uh -huh. de animales, ¿no? Y para eso contribuyó... Uh, pues uh, Rosa, que está aquí, y otros colegas que han trabajado equinoderos. No sé si pues, con esto pues, más sí. o menos cumplo con lo que querían de, del sí. pasado. Sí, sí, sí, muy bien. Ahora creo que te adelantaste un poquito a hablar del presente y cómo le hacemos para estudiar hacia el futuro, pero está muy bien, Nuno. Muchas gracias. Ahora quisiera ubicarnos en el presente y más bien enfocarnos también nuevamente en la experiencia de Dinora y de Becky como editoras de este suplemento de estudios latinoamericanos en equinodermos a partir de este congreso que hubo. Eh, si nos pueden hablar un poco de qué es lo que hay ahorita, qué existe ahorita en investigación relacionada con equinodermos en el presente, quizás algunas tendencias o quizás vacíos de información que seguramente aún quedan bastante. Adelante. Pues es bien interesante porque... El ser editor es un trabajo increíblemente difícil pero, y que no sé cómo le han hecho editores solitarios en editar este tipo de cosas porque yo no sé sinceramente qué hubiera sido del volumen si no hubiera estado Becky, eh, Juan José por el otro lado y todos los que nos apoyaron como Brenda y todos, todos, todos, todos. Fue un trabajo muy interesante porque me dio oportunidad de darme cuenta de que en México y en Latinoamérica y la península ibérica, que también colabora con nosotros, eh, estamos trabajando muchísimo, muchísimo y tocamos todos los aspectos de la ciencia, básicamente, de, va, valga la redundancia, desde lo que es ciencia básica descriptiva, pasando por ecología, fisiología, eh, reproducción, cuestiones novedosas, neurológicas, por ejemplo, el avance que tienen en Argentina con lo de la red nerviosa, la glía nerviosa en las larvas, eh, los trabajos. Eh, descripciones de nuevas especies, ya no nada más los nuevos registros que se han hecho, como mencionaban uno, eh, todavía ni siquiera tenemos los listados completos de las especies. Evidentemente, con el proyecto que tuvimos de Conavio, que Becky mencionó, eh, quedó muy claro que a pesar de que hay muchísimo y se logró generar bastante información, todavía nos queda muchísimo por hacer. Eh, los huecos que faltan es justamente eh, no, no en cuestiones de, ¿cómo puedo decirlo? De líneas de investigación, sino de especies. Tenemos muchísimas especies de quinodermos y el interés que tienen sobre todo algunos grupos, en particular los comerciales como los erizos y los pepinos, eh, para cuestiones de todo tipo, no nada más de alimentos, sino sobre todo de cosmetología, de medicina, de, en el avance de la ciencia. Y lo más relevante que se está trabajando, que apenas estamos empezando a incorporar, que es el impacto de los equinodermos, el rol de los equinodermos en los arrecifes. Es un filum los equinodermos, que es maravilloso porque representa perfectamente a la REMEC o la REMEC representa perfectamente a los equinodermos. Es un grupo que permite la colaboración, trabaja con todos los demás organismos de simbionte, de todo. Hay parásitos, hay de todo, pero no viven solo los equinodermos. Entonces, el, el hecho de que estemos colaborando es vital, es relevante para el avance. También considero que hay demasiada información guardada en las colecciones. Todavía es importante que eh, sepamos que tenemos que seguir incrementando estos inventarios porque de plano nos sigue, seguimos encontrando especies, es el siglo XXI y el, y el volumen de quinodermos nos permitió tener esa perspectiva de todo el trabajo que se hace. Es increíble. Eh, le cedo la palabra a Becky, que también estuvo muy enterada de esto y, y que nos puede dar otra opinión. Sí, muchas gracias Dinora, gracias Ana Claudia. Dinora lo explicó muy bien, ¿no? esta parte de los suplementos son los suplementos que se hacen una vez que culmina el Congreso Latinoamericano de Equinodermos y qué es lo que se hace, es hacer justamente esta compilación, no son memorias de congreso sino son artículos eh, derivados de estos trabajos, se publican estos suplementos especiales, y es como este, y es este, algo rutinario que se hace después de los, de los CLE, y justamente como comenta Dinora, que ya lo explicó muy bien, entonces no, no me voy a tardar demasiado, con este trabajo eh, nos vamos dando cuenta de hacia dónde qué es lo que se está haciendo y hacia dónde debería de ir el estudio, no nada más eh, a nivel de México, sino a nivel Latinoamérica. Como bien lo comenta Dinora, hubo trabajos de fisiología, ecología, muchos de taxonomía. Una cosa que me gustaría recalcar para también para quizá la siguiente eh, sesión es que casi todos los trabajos mexicanos están más enfocados en cuestiones, por ejemplo, de taxonomía, de describir nuevas especies, de hacer revisiones a nivel de, eh, de géneros, de familias, eh, de especies inclusive. Eh, se han hecho algunos pocos trabajos eh, en este suplemento, por ejemplo, hubo trabajos acerca de la ecología de Acantaster plancy sobre su alimentación, sobre su rol que está eh, llevando a cabo, en, eh, por ejemplo, en la parte norte, en el Golfo de California. Eh, y bueno, algunos trabajos de paleontología también, entonces eso nos habla un poquito de hacia dónde se está llevando a cabo este, este trabajo en México. Inventarios también. Ahora, ¿qué vemos por otra parte de qué se está haciendo en otros, actualmente en otros países? Como lo comenta Dinora, el equipo, por ejemplo, de los colegas argentinos están haciendo muchísimas cuestiones de fisiología, de acuacultura. Por ahí los colegas este, de Ecuador están haciendo cuestiones de pesquerías. Ninora, este, ella ha estado haciendo, ha sido de las pocas personas que ha trabajado pesquerías en nuestro país, pero a lo que voy es que ha habido tendencias a lo largo del tiempo en algunos, o, eh, sí, tendencias o, eh, no sé, preferencias de hacer unos trabajos eh, versus otros. Y esto se puede notar perfectamente bien en, este, eh, en estos suplementos. Si nosotros vemos los suplementos este, pasados también, vamos viendo cómo van cambiando estas tendencias a lo largo de los años. Y estos son periodos, por ejemplo, de tres años y se ve. Entonces aquí yo creo que después queda la pregunta. Es bueno, nosotros estamos haciendo este tipo de trabajos, pero en Latinoamérica se están haciendo eh, trabajos muy fuertes de fisiología, muy fuertes de pesquerías, muy fuertes de acuicultura. Y bueno, ¿qué está pasando eh, aquí en México respecto a eso? No? Gracias, Ana Claudia Muchas gracias, Becky. Pues sí, creo que a lo mejor sí reconocer esta tradición como un país biodiverso, altamente biodiverso, tanto en el mar como en la tierra, eh, pues hay muchísima tarea siempre de taxonomía, de identificación, de reportes de nuevas especies o de nuevas distribuciones y demás, ¿no? Entonces, también a mí me genera esta pregunta, ¿no? ¿Será nuestra tradición como grupo de investigación en México por mexicanos o será... ¿Qué? No? Este, se complementará con otras tendencias de investigación, otras tecnologías, otras metodologías que también realizan en otros países de América Latina. Y, y bueno, tenemos poco tiempo realmente, a mí me encantaría seguir conversando aquí, pero eh, tenemos una pregunta de Itzel Contreras que nos envió hace ratito sobre cuáles creen que son las limitaciones actuales para el estudio de los equinodermos. Y me gustaría darle la voz a Rosy Sotelo para que también tenga turno de hablar. Y después de Rosy, quien quiera contestar o añadir algo a esta respuesta, adelante. Híjole, pues yo creo que las limitaciones desafortunadamente siguen siendo las mismas, que son más de carácter económico. Eh, y a lo mejor otra limitación, dejando de lado el carácter económico, es eh, algo que nosotros en la REMEC eh, y creo que también en la red Iberoamericana Hemos tratado este, de ir paleando, de ir disminuyendo, que es la falta de conexión entre los distintos grupos de trabajo. ¿no? Y es lo que demuestra el trabajo, por ejemplo, de Becky, de Dinora, este, de Juan José y de pues, todos los miembros de la red iberoamericana, también pues, de los que estamos aquí en la REMEC. Eh, de tratar de ir formando lazos de colaboración con otros laboratorios, de tratar de aprender de otros especialistas que han estado incursionando en nuevas este, ramas del conocimiento de los equinodermos, porque yo pienso que esa sería la principal eh, limitante fuera del aspecto económico. no Y dentro de este aspecto económico que no podemos, este, digamos, obviar o dejar de lado, pues, como bien lo mencionan uno, ¿no? Tenemos que volver al grupo más atractivo. Eh, tenemos que buscar eh, nuevas fuentes de financiamiento, eh, que la gente voltee a ver a los invertebrados, que se den cuenta de su importancia en los ecosistemas, eh, que se den cuenta de que son parte eh, de los organismos que nos brindan este, beneficios ecosistémicos y... Eh, y que son clave en el mantenimiento de la salud de los ecosistemas, de los cuales todos los seres humanos dependemos, ¿no? Entonces, eh, bueno, acotando a esta pregunta, y si alguien más quiere participar, yo me quedaría con que eh, necesitamos seguir eh, buscando fuentes de financiamiento, volver a los equinodermos más atractivos, y no dejar de lado nunca las redes de trabajo. Muy importante eso, sobre todo la colaboración y las redes en, en un país tan grande como México, ¿no? ¿Alguien más quiere añadir algo a, a esta Yo pregunta? Yo agregaría que, que está Al... habiendo un cambio de, en la percepción. Vamos a ver, los que hacen investigación en equinodermos hoy en día, como decía, son personas que tienen posiciones laborales estables y acceso a algún tipo de financiamiento. ¿no? Son esos los detonadores que después traen a más gente que temporalmente se conecta a la red, aporta algo y sigue su camino. Entonces, esas personas, esos colegas, una de las cosas que yo creo que pudiera ayudar a, a, a expandir más los estudios en equinodermos sería... Uh, compartir los datos, que los datos sean públicos. Los datos, a final de cuentas, son producidos la mayor parte de las veces con fondos públicos y que esa información esté pública. Eso va a permitir que más gente pueda utilizar uh, la información que está siendo producida. ¿no? La segunda limitación, yo creo que pasa con estos gremios como la red de quinodermos, que, que es una red muy vibrante, Uh, pequeño, diría, o sea, cuando la comparamos, no sé, con una sociedad de dictología mexicana, pues, o sea, son congresos, o sea, toda la gente trabaja con peces, ¿no? Um, yo creo que es súper importante. Yo, yo no, nunca he participado, nunca he tenido el privilegio de, de participar en una reunión, pero Rose, Quetzal y me cuentan, he visto algunas fotografías y videos y se ve que es un grupo pequeño, pero dinámico y muy unido, eso es muy importante. Mirando a mi experiencia con lo que pasa, por ejemplo, en Crustáceos, en México, que también somos un poquito más, pero no mucho más, pasa una cosa, que es lo siguiente. Se reúnen la gente que trabaja en taxonomía, ecología. Pero, por ejemplo, ustedes acaban de tocar el punto de pesquerías, siguiendo a limitaciones. ¿Por qué hay tanta gente trabajando con cuestiones de pesquerías con equinodermos que después no termina aportando a la red, no? ¿Qué, ¿Qué pudiéramos hacer para que toda la gente que está trabajando en restauración de corales, a donde las diademas son cruciales y que si no metemos diademas, uh, no vamos a conseguir pues, restaurar los corales a lo que eran hace 20 o 30 años atrás? ¿Cómo hacemos que esas personas que van a presentar los, sus aportaciones a los congresos de arrecifes de corales, a los congresos de restauración de corales, sepan que hay un foro? Uh, que se llama red de quinodermos latinoamericana, mexicana, lo que sea, a cualquier nivel. Entonces, regresando a la pregunta y para terminar, una de las limitaciones es comunicar internamente ya hay, o sea, esta es una sociedad que se mantiene, que ya tienen X reuniones, ese trabajo ya está hecho ahorita, para poder expandir esto sería... ¿Cuál sería la estrategia para llegar a esas personas que trabajan tangencialmente con equinodermos? Que son biólogos pesqueros que, bueno, tienen un proyectito con equinodermos, ¿no? Son, uh, no sé, gente de operación que hace restauración de, de, de, de arrecifes y, bueno, pues tienen una componente que son los equinodermos. Yo creo que de ahí viene un montón de conocimiento y también un montón de aplicaciones. Entonces, esa sería una limitación. Y hay que trabajar en eso, hay estrategias para eso. Gracias, Nuno. Creo que Dinora hace ratito también quería añadir algo más a esta pregunta. Y es, es un poquito relacionado a lo que dice Nuno y creo que hay que complementarlo con la parte valiosísima que están haciendo ahorita en la REMEC con el trabajo de Rosas Otelo, de las infografías. Es vital. Yo tengo un problema acá directo cuando porque lo que me he dado cuenta es que nos falta esa información para poder llegar a los niveles elevados. Gracias a la divulgación hemos estado accediendo a financiamientos, a que le tengan un poquito más de interés, pero es una gran realidad, es una limitante que por mucho que nos interese a nosotros rellenar todos los vacíos, el país tiene prioridades y no podemos desafanarnos de esa realidad, tenemos que seguir lo que el país quiere, el país y el mundo requieren conservar a sus arrecifes, etcétera, entonces la manera de hacerlo es muy importante a través de la comunicación al público, esa, esa comunicación no nada más debe llegar a a los usuarios a los que van a la playa debe llegar a los tomadores de decisiones y creo que a través de los memes como dijo Cristian al principio y a través de la divulgación de las infografías estamos logrando un avance es cierto que no estamos parados por sectores pero sí estamos trabajando y los que hacemos yo ahorita estoy volviendo a la pesquería de pepino de mar porque son problemas que hay que resolver y eh, la colaboración es vital. Eso es el valor de las redes, de las colecciones y de aceptar la realidad. Hay que buscar dinero de donde se pueda, sino poner de nuestra bolsa, como le hemos hecho todos muchas veces, y adelante, colaborando, compartiendo y difundiendo. Muchas gracias. Gracias, Dinora. Pues es esto, ¿no? Creo que por parte de la comunidad de investigadoras e investigadores de equinodermos y de otras especies también marinas, eh, el gran reto es eso, organizarnos mejor para colaborar, para cooperar, para pensar en conjunto cómo hacer más visible este trabajo. Y ya para ir cerrando, bueno, agradecer a Pau Aguilar, a Andrés López, que nos mandan muchos saludos y felicidades a la red. Y eh, lo último sería como el futuro ¿no? de la investigación en equinodermos, pero me gustaría mucho ligarlo con que actualmente acaba de empezar esta, este decenio del estudio de las ciencias oceánicas es una tendencia muy fuerte que hay a nivel global. Y si ustedes consideran que eh, esto puede beneficiar el futuro de la investigación de los equinodermos en nuestro país, o cómo pueden ustedes vincular esta década en la que estamos con estos focos rojos que se están prendiendo por todo el mundo de la pérdida de biodiversidad, de la, la enfermedad y la contaminación que hay en el mar, los plásticos, el blanqueamiento de los corales, la acidificación del mar, en fin, tantos problemas, pero a la vez esta necesidad también de dar a conocer mucho más, desde tomadores de decisiones hasta el resto de la sociedad en general, la importancia que tienen los invertebrados para la salud de los ecosistemas. Entonces, eh, pues eso, pensando en perspectivas a futuro, y solamente tendremos cinco minutos para contestar esto. No sé si quieras empezar, Becky o Rosy. Sí, a mí me, me gustaría hacer una incursión muy rápida, pero me gustaría darle la palabra mejor a Dinora Yanuno. Que cuestiones, eh, cuestiones de cambio climático, de conservación, etcétera, no solo nos concerne a nosotros, los científicos que concierne justamente a la sociedad, a los tomadores de decisiones. Entonces considero muy importante que uh, proyectos como estos, como la REMEC, como la SOMAC, y todas las sociedades que se han generado, hacen este trabajo bastante impulsivo en cuestiones de, de divulgación, de difusión de la ciencia, y creo que ahí está la parte. Yo la verdad, de manera personal, no comulgaba mucho con estos eh, eh, proyectos, pero con esta necesidad que surgió eh, con, debido a la pandemia, la verdad es que creo que hacia allá debemos de apuntar porque eh, la responsabilidad no nada más es de nosotros, sino es una responsabilidad humanitaria. Entonces creo que en ese sentido debemos trabajar en conjunto con un montón de personas. Entonces, bueno, eh, muchas gracias, Ana Claudia. Le cedo la palabra por el tiempo al doctor Nuno. Gracias, Becky. Yo... yo... Nada, hiciste la pregunta y primero me quedé completamente, o sea, soterrado con la responsabilidad de resolver todos los problemas del cambio climático. La, y después me estaba concentrando en, ok, a futuro. Yo veo así rápidamente dos, dos potenciales líneas. Una es, siguiendo la, lo que estaba comentando Becky, que no lo podemos hacer todo. Entonces, redes de ciencia ciudadana a donde podemos conectarnos a esa curiosidad genuina, esa curiosidad de, del niño en la playa, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Uh, si nos conectamos a eso, empiezan a haber herramientas que potencian de manera dramática uh, la, la colecta de información. Y esto me llega al, al segundo punto para el futuro. La mayor parte de los tomadores de decisiones Uh, me dicen, sí, pero yo no quiero que tu conclusión sea, ne se necesitan más estudios, se necesitan más tres años de financiamiento para que me digas cuántas más especies hay en la recife de Alacrán, ¿no? Entonces, lo que quieren es acciones, y para esas acciones vamos a requerir de información, de datos que no van a depender de personas uh, identificando a un nivel de especies o de subespecies. Si queremos aportar información de equinodermos y que esa información empiece a entrar en el, digamos, en el mundo de todos los días, tenemos que ir para la automatización de la identificación y cuantificación de equinodermos. Y para eso tenemos productos como iNaturalist que juntan ciencia ciudadana con algoritmos de uh, inteligencia artificial que cometen errores en la identificación. Sí, pero mucho, o sea, el algoritmo de iNaturally sabe más de equinodermos que yo, ¿ya? Y, y, y bueno, a lo mejor no los identifica muy bien, pero yo me tardaría tres meses en identificar diez animales y a lo mejor el algoritmo identifica diez, nueve le atina en pocos segundos y si hay uno, chispas, pues no lo identificó bien, ¿no? Entonces, subámonos a ese tren, no, no queramos resolver todos los problemas que decía Dinora, que sí son problemas apremiantes, la sociedad requiere de otras cosas, clavándonos en la textura de ciertas cosas. No estoy diciendo con esto que no, no vayamos a fondo en nuestras investigaciones, pero abramos a la mente para poder trabajar con otras aplicaciones. Inteligencia gracias. artificial, automatización y redes de ciencia ciudadana. Muchas gracias, Dinora. Y rapidísimo para concluir, efectivamente creo que tiene razón, hay que hacer uso de la tecnología que no teníamos antes, Dios santo, la tecnología que hay ahora nos favorecería. Creo que es importantísimo, así como hay colecciones de organismos, debería haber colecciones de datos al público, estoy totalmente de acuerdo, la información se ha generado con nuestros impuestos, con nuestro trabajo. Entonces deberíamos empezar y también eh, eh, tratar de adquirir un poquito más la parte de, de, de reforzar las colaboraciones para los temas que nos faltan. En el mundo están tocando tendencias sobre ya real eh, el efecto del, de los cambios en el ambiente sobre las poblaciones y la, el efecto que tiene la alteración sobre las poblaciones. Es un círculo vicioso que sí. se debe atender. Los equinodermos ya hay trabajos donde demuestran que las heces ayudan a neutralizar el pH del océano, que los erizos ya sabemos que son vitales en el control y el mantenimiento de la cobertura coralina, la Cantaster y que todo mundo sataniza y yo la amo, eh, <risa> tiene un rol funcional en el sistema eh, y que las condiciones en las que se disparan los organismos introducidos o los daños aparentes por los equinodermos eh, son una combinación de factores que no podemos entender, entonces y repito, la colaboración la, el compartir las bases de datos y el tocar lo más que se pueda eh, la, la información hacia el público la ciencia ciudadana yo estoy trabajando también con esto capacitando a turistas para la estrella para lo que sea hasta estoy en los estoy buscando ahora los ofiuros de las tortugas marinas que se les suben a las tortugas marinas o sea los equinodermos están en todo y poquito a poco pero la base es esa, uso de la tecnología para compartir la difusión y la creación de bases de datos accesibles al público. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, a todos, a Becky, a Rosy, a a Uno, creo que es, ha sido una mesa bien interesante. Y me quedo también con este, esta necesidad de un poco, incorporar enfoques más integrales de, tanto de investigación como de colaboración, de cooperación, y desde luego, pues dar, ¿no? Regresar al público o compartir ese conocimiento con la demás sociedad. Este ejercicio también de, de dimensionar y entender esta capacidad que tienen los invertebrados que no vemos o que no estamos acostumbrados a ver porque viven en el fondo del mar o en arrecifes rocosos y costeros. ¿Cómo hacer, no? Quizás a través de la fotografía, de grandes colecciones de fotografía, de ilustración. De, hablaba Dinora de, de, de las infografías, en fin, hacernos de muchas herramientas y sobre todo compartir entre nosotros y nosotras todo este conocimiento. Eh, nos pregunta Alejandra Ibáñez si podrían dejar sus datos en, ahí en el chat, en el Facebook o por aquí, o pues también están muy visibles todas y todos en redes, me imagino. Eh, tengo que cerrar porque sí estamos sobre el tiempo. Agradezco mucho esta oportunidad de haber conversado con. El día de hoy con ustedes y muchos saludos a todas las personas que nos están viendo. Hasta pronto. Saludo de estrella. Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes. Ha sido un placer escucharlos. Fue una charla muy, muy interesante. Y bueno, pues continuamos, Mariana, por favor. Así es, pues muchísimas gracias. Yo creo que todos nos quedamos con, con dudas y con cosas que quisiéramos seguir comentando Van a dejar en un momento sus redes de contacto, nuestros panelistas. Y bueno, a todos los que nos acompañan desde Facebook, muchas gracias también por unirse a nuestro festejo, por sus felicitaciones. Las leemos todas. Eh, muchas gracias a, a Daniel González, Carlos Conejeros, Gina Ram por las felicitaciones. Y bueno, pues nada, no se despeguen porque todavía seguimos con, con el próximo bloque y aquí continuamos.